sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. Gente, el día de hoy les traigo acá un ZT A3 Lite, la cual está bloqueado el imagen. Como podemos ver acá, gente, este equipo nos da solo llamadas de emergencia y pues les voy a enseñar a desbloquearlo con un simple programita, gente, sin necesidad de NCKW, gente, ya que este es un procesador de Spectrum. Entonces, pues acá lo vamos a ver, por ejemplo, el modelo. Ahí tenemos es el ZT Vlade A3 Lite. Yo les voy a dejar el programa para que lo descarguen totalmente gratis sin ningún tipo de paga gente para ustedes Entonces lo primero que vamos a hacer gente es descargar el programita que les voy a dejar en la descripción del video Una vez que han, hayan descargado el programa vamos a abrirlo gente acá, yo lo tengo acá en instaladores por ejemplo Tengo el programita, eh, viene a ser el de acá, es Pentrum e abrimos, listo Ahora minimizamos, gente. Acá lo tenemos el programa. Entonces, y lo que vamos a hacer es proceder a retirar la batería del equipo que está totalmente apagado. El equipo tiene que estar totalmente apagado, gente, para no tener ningún inconveniente. Una vez que tengan abierto ya lo que sería el S-Speyton Email Tool, lo que van a hacer es colocar el email, gente. Especialmente pueden colocar una serie de azar, como yo lo voy a colocar, o también voy a colocarlo un email original, gente. Listo gente, entonces ya acá estamos Hemos colocado el email, lo que vamos a hacer es lo siguiente Acá le vamos a dar en estar en el programita Y con un cable vamos a conectar a nuestra computadora gente. Rápidamente conectamos Así de una forma Como les dije apagada Que no tengan ningún tipo de encendido Conectamos Esperamos un ratito Ahí se nos reconoció gente Vamos a esperar entonces Ahí se nos reconoció el dispositivo Ahí salió una trajita en la pantalla Dice Great email. Y el equipo va a empezar a cargar Es ahí cuando gente ya pues se va a reparar el email, Totalmente gratis Ahí el equipo va a comenzar a cargar Y el email dice que ha sucedido De Ahora vamos a comprobar que el equipo sí tiene línea Entonces Encendiendo el teléfono Vamos a desconectar el cable ya. Vamos a esperar que el equipo tenga línea Entonces Listo esperamos ahí entonces gente Para que nuestro teléfono encienda y comprobar que ya está reparado el email gente. en este caso no he puesto un email al azar, si ustedes quieren pueden colocarle cualquier email, cualquier número que eso les va a funcionar, entonces ya repararíamos lo que sería el email de este equipo gente, de una forma gratis sin tener ninguna box, este video va para todos ustedes que no necesiten, yo les voy a dejar programita, para que lo descarguen. Y lo tenemos, gente, claro, 4G. Está reparado completamente el email. Eso fue todo. Espero que les haya gustado el vídeo. No olviden suscribirse a mi canal y dar un buen like.